Amigos, retornamos nuevamente por aquí en este su espacio, ya con la presencia de mi hermano y amigo, el distinguido Bienvenido Ruiz, el Príncipe, como le llama a su audiencia, que está para conversar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo te sientes, querido? Bueno, estamos bien en Santo Domingo, con un día que hemos pasado un poco lluvioso. Sí, sí, bastante Las bien. calles de Santo Domingo se convierten en una pequeña Venecia, cuando caen esa lluvia un poco fuerte, pues el tránsito se dificulta un poco. Pero todo bien, gracias a Dios. Siempre agradecido de esta oportunidad que se nos brinda de compartir con nuestros amigos que están frente a su pantalla esperándonos. Bienvenido. Voy a aprovechar esa introducción que tú haces porque creo que esto se presta para hacerle un llamado a las autoridades. Yo creo que uno debe de insistir hasta lograr los objetivos que uno se propone. Bienvenido. Bienvenido. Inician unas lluvias antes del mediodía. No hay lluvia constante, pero no nada extremo. Y casos específicos como la avenida John F. Kennedy, en el tramo de la Kennedy, próximo a la Ortega y a CED, Bienvenido. Ahí hay varias empresas, líderes, concesionarios de vehículos y demás. Bienvenido. Hasta llegar específicamente hacia el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Bienvenido. Queremos aprovechar el día de hoy, y sé que tú y yo en otro momento Hemos sido reiterativos con este tema. Yo creo que la Alcaldía del Distrito Nacional, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, el Ministerio de Obras Públicas y como instancia superior el Presidente de la República, Luis Abinader, creo que tienen una oportunidad, ustedes las autoridades, de poder devolverle a la capital la oportunidad de poder transitar aunque esté lloviendo, señores. Es sorprendente, como dice bienvenido, que esto parece totalmente Venecia. Eh. Señores, vehículos, vehículos, jipeta, usted veía que el agua le llegaba por encima del bumper, bienvenido. Bienvenido, y creo que sí, presidente, sí, ministro de Obras Públicas, sí, alcaldesa del Distrito Nacional, nuestra gran amiga Carolina, y el director del INAPA, mi querido amigo el ingeniero Fellito Suberví. Son problemas de años, sí, es verdad. Son problemas que han venido acumulándose a través de los tiempos, sí, es cierto. Pero ahora en su condición de representante de lo que es el Poder Ejecutivo, la Alcaldía y la dirección correspondiente y el Ministerio de Obras Públicas, ustedes tienen una oportunidad de poder devolverle a la capital el esplendor que necesita, señores. No es posible que aquí con la más mínima agua no se pueda transitar por puntos tan importantes como la avenida John F. Kennedy, señor. Yo creo que ustedes, autoridades, tienen una oportunidad en sus manos de problemas que son de años. Sí, ustedes tratar de iniciar el proceso de solución de esto. La razón es que fuera drenaje pluvial, cúmulo de basura, problemas con el asfaltado, lo que fuera la razón. Pero es una oportunidad de que ustedes inicien este plan. A largo plazo, sí, pero inicien, por favor, que la capital y los dominicanos y dominicanas se lo van a agradecer. Agradecer de manera infinita y quién sabe hasta cuándo. Bienvenido. Estamos totalmente de acuerdo, aunque hay que reconocer que la sindicatura, eh, por lo menos en el Distrito Nacional, eh, se ha estado preocupando. Eh, por la limpieza de las calles. Se ven un poco más limpia la ciudad, incluso con la cooperación del de Ministerio de Obras Públicas que ha estado asfaltando sí. en muchos lugares, muchos sectores, muchos barrios. Sin embargo, todavía nos falta mucho porque parece ser que los inbornales, como le llaman, eh, los filtros, la basura tiende a correr hacia ellos y taparse, que es la causa principal por la que se acumula todas estas aguas que no tienen para dónde correr. De modo que hay que reconocer que Carolina ha estado haciendo, a mi juicio, sí. un trabajo porque lo he podido eh, sí, apreciar, sí, claro lo he podido que apreciar. Sí, claro que sí. Y la, la realidad hay que decirla, pero nos falta mucho por hacer. Tenemos ese problema de ese drenaje, que las lluvias no corren, pero es por la, la, la basura que muchas veces no se recoge, aunque se ha estado avanzando. Yo creo que debe, debe punto, ser un trabajo en conjunto, bienvenido, debe de, ser de, lo, un trabajo, de todas las organizaciones. Claro que sí, sí, sí, sí, y también de educación de la población. Sí, es sí, eh, sí, un asunto sí. de cultural que ya nosotros hemos estado rebasando un poco, pero nos falta mucho. Yo creo que tanto en el tránsito como en, en las ciudades, en el, en, el, en el tema de echar la basura, además de las reglamentaciones que tienen que ver las autoridades, la ciudadanía también tiene que hacer su parte, tenemos que hacer nuestra parte en ese sentido. Así es. Le corresponde a la ciudadanía, como bien tú has dicho, corresponde tener educación, esas botellitas de agua, todos los desechos que producimos en las calles. Pero bienvenido, creo que este problema que se ha acumulado a través de los años, los años y los años, Creo que es justo que la sociedad, los dominicanos, un día podamos ver esto solucionado. Bienvenido. Yo creo que sí. Claro es una oportunidad sí. para esta gestión de la alcaldía, el Ministerio de Obras Públicas, la Corporación de acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, el ingeniero Fellito Subervía, el, el presidente de la República, bienvenido, porque creo bienvenido que República Dominicana, hacia donde va, esa es una proyección y un avance cada vez más. Y que, no somos, avanzar. y que somos todos sí, la, claro. la, la ciudad, el estado somos todos, todos sí. somos parte todos tenemos una responsabilidad que cumplir yo creo que nosotros estamos avanzando se están viendo los pasos y seguiremos avanzando obviamente, es un trabajo para, para todo en un conjunto en la sociedad, Entonces, incluso la, la, las instituciones eh, que son empresas privadas que también tienen que poner de su parte porque también lo, lo desecho que producen pues el destino final esto no no le tienen un, un, un, una ruta para que se aplique eh, el saneamiento de esa basura